Hola vecinos y vecinas, como diputada electa y coordinadora política de la campaña de Gabriel Boric en el Maule Sur, grabo este video para agradecerles a todos y a todas quienes creyeron en nuestro proyecto y en Gabriel Boric para convertirse en el próximo presidente de la República. Gracias infinitas a los comandos, a los coordinadores, a las autoridades que se nos sumaron en el camino. Porque partimos siendo un grupo pequeño que terminó siendo gigante, desbordando absolutamente las elecciones y consiguiendo un resultado histórico. El presidente más joven de la historia, en la elección donde participaron más personas y con el presidente además que obtuvo la mayor cantidad de votos. Eso se debe al trabajo colaborativo que, que tenemos que seguir cultivando durante este tiempo. Como dijo Gabriel Boric, este no va a ser un gobierno entre cuatro paredes y yo como diputada electa y como representante del gobierno en el territorio voy a trabajar arduamente durante todos estos cuatro años para poder luchar por nuestro Maule Sur y que deje de ser el patio trasero de la región. Un abrazo gigante y con mucha fuerza y esperanza seguimos.